Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Coajimalpa, cantante, compositor, guitarrista, poeta, pescatariano, pescatalán, pes todo, post humano, Pepe Muciño. <ríe> ¿Qué onda, Pepe? Hoy, muchas gracias por recibirme aquí. Con estas, como dice Atahualpa Yupanqui, amables mentiras. <risa> es no, un gusto pero sí son verdades. Son verdades, ¿no? Son, son verdades. verdades. Poeta porque hay que ser poetas. ¿no? Sí, creo que siempre lo hemos necesitado. Creo que hay que también creértela, ¿no? Agarrar esos conceptos y apropiarte de ellos y decir, yo soy poeta. Sí, sí también. Inconscientemente a veces no lo hacemos, pero pero sí también a, a veces es muy necesario ser el poeta. Tenemos, siento, tenemos esta estructura de pronto de decir, bueno, no, es que el poeta solo hay toda una serie de atenciones o cosas que van y llaman y te posicionan como él es el poeta, ¿no? Él es el filósofo, uh -huh. él es el artista. Y creo que ahí en esas figuras del poeta, del filósofo, el artista, tenemos que ir y apropiarnos y decir, ¿sabes qué? Yo también soy un artista, ¿no? Un artista también creo que no pertenece nada más a la sala de arte, sino también pertenece al artista de la taquería, el artista del aula, de un salón de clases el artista que creo que es el apasionado que está haciendo con, con, pues con pasión lo que, lo que sí. está dedicando su vida ¿no? el artista que camina ¿no? el, el, creo que hay muchas personas que que le tienen ese cariño a, a, a la vida y respetan el caminar o el, o el ver una piedra y, y solo verla como una piedra y admirarla como una piedra nada más y la sencillez también creo que, que hace que, que todo se vuelva más. Mmm, como un círculo más amable, ¿no? También. Y eh, pues el artista que camina, que el que es sencillo, un artista de la sencillez podría ser. El artista que observa. ¿no? Ah, el artista que observa. Y el que. y también el que alimenta, el artista que alimenta los, los chefs también. Y lo quería platicar contigo porque en la figura del artista hemos depositado mucho, ¿no? Hay mucho peso, hay Muchísimo. mucho poder de decisión, claro. mucho poder de, poder de dirección y de influencia. Y de pronto está puesto en una atril que creo que hay que eh, echar para abajo. Hay que sí. encontrar una nueva palabra. Creo sí, que sí, sí, esa sí, palabra sí, sí. a lo mejor pertenece a otra estructura mental, social, que tenemos que evolucionar de claro. ahí. Y se han adherido muchas, muchos aspectos y muchos... Eh, y muchas interpretaciones del arte entonces sí. también puede ser que sí debe existir alguna otra palabra y no, no yo creo que cerca, cerca estamos de, de ya poder también separar algunas cosas Sí. pero pero bueno, igual el arte también lo manejan como un todo ¿no? en algunas civilizaciones como el todo, el, el, la creación Sí. Y como somos parte de una composición también anatómica y celular, y, pues creo que también eso es el arte. Entonces, si también en, en otra posición decimos que algo no es arte, pues por el simple hecho de existir aquí en nuestra naturaleza ya se convierte, yo creo que también en arte. ¿Crees... Pero ya si especificamos, pues... Sí. ¿Crees, que, ¿Crees que la mayoría de las personas tengan ese entendimiento de la palabra arte? Que sea un pensamiento muy globalizado. No, no creo que todas. No, y, y creo que eso es muy desafortunado, ¿no? Porque Bueno, en alguna. En algunas. Algunas veces sí las personas que creen que no son artistas. Cuando en realidad. Mmm, porque igual a lo mejor no trabajan con el arte. No? Pero. Eso también a nosotros que, que, que nos decimos artistas porque somos creadores. También se nos hace que ellos sean, son artistas por existir, ¿no? Entonces. Claro. ...pero pues sí creo que falta también un poquito de esa conciencia. Más amor creo que también hace falta. Y cuando voy a mm, conectar con gente... ...que creo que ahí es donde ya la explosión del artista llega... ...a su máximo cauce, que es... ...pues cuando ya conecta y lo puede sacar. Porque a veces nos hemos yo creo todos... Eh, ...identificado con que tienes un sentimiento... Necesitas plasmarlo. Yo creo que por eso a veces... Ah, yo, yo pintaba cuando tenía 16 años. Sí. Mucha gente dice... Yo, yo tocaba cuando era más joven, ¿no? Y entonces creo que eso es... Eso es cuando... Cuando el artista sale... Y te dice... En este momento tienes que hacerlo. Porque si no... Puedes tener algún problema. Y el mismo cuerpo dice... ¿Sabes qué? Pinta o distráete en esto. O toca la guitarra y... Ya ah, a lo mejor eso sirvió en algún momento. Y después pues voy a ser doctor, por, lo por ejemplo, o voy a hacer ot otra actividad, que también es artística, pero, pero se va hacia, hacia la ciencia o hacia se va hacia otro camino. Pero bueno, en, en realidad, lo que nos une como humanidad creo que son, son el movimiento, el ritmo, la armonía, y justamente esas son las, las artes más más eh, presentes y las principales creo que es el, la danza, el movimiento, la música, la armonía, el ritmo y los colores, ¿no? la, la, la, las visiones que a veces los ciegos tienen estas visiones y a veces la gente que no pone atención en cuando cuando estás viendo en un punto pero porque estás pensando en otra cosa en realidad no estás viendo lo, no estás pensando en lo que estás viendo no ...visiones encontradas... ...todo eso... ...yo creo que ahí cuando ya sale... ...por medio de alguna obra... ...ya es cuando se, se, se conforma... ...y se transforma el artista... ...esa... ...esa esa visión me... ...me dejó la prepa yo creo... ...me encanta la, eso... ...la estudié muy cerquita de aquí de hecho... ...¿cómo en la prepa llegaste, llegaste a eso? ...pues... ...lo que pasa que sí había muy... ...como, como era una prepa de... ...de Limba... ...entonces... Había muchos alumnos los cuales pues pretendían dedicarse a una carrera artística, entonces esos son los comienzos de, de esto, y pues sí es muy eh, sensorial todo este, todo este procedimiento, por lo cual siempre había talleres, eh, cuando estábamos por ejemplo en el recreo había... Nosotros creábamos tipos talleres de, de, de, de debate y pues ahí salían muchas ideas también. Muchas que algunos compañeros dijeron se me han quedado grabadas, muchas que yo también a lo largo de mi, de mi infancia y preadolescencia y, y adolescencia y, y, y luego ser adulto, ha sido como parte siempre de, de, del andar. Este tipo de, pues como, como ver el arte como un cosmos, un, un total para después de ahí ya poder desprender varias, varias enigmas. A lo mejor nunca vamos a, a siempre saberlo todo, pero, pero sí se desprenden muchas preguntas. Y también luego se dan las respuestas. Luego hay solo respuestas, no hay preguntas y, y así sucesivamente. <risa> Oye, eh, esto que dijiste ahorita de movimiento, ritmo, armonía... Eh, Creo, son, por lo que dices, son conceptos a los que llegaste, que En la pubertad, ¿no? De morro, de joven, ¿qué? Sí, sin, primero muy inconscientemente, ya después... Eran impulsos, ¿no? Impulsos, ¿no? impulsos sí, claro. reacciones, sí. preguntas... Sí, y, y luego, por ejemplo, eh, ya estando cavando así eh, socialmente, me doy cuenta de que muchas personas no han pensado en estas cosas... Ya, ...ya atardeciendo en la vida, ¿no? Entonces, como que... ...ya me entra ahí el, el... ...o intentamos también... ...muchos de muchos de nosotros intentamos... ...ayudar a eso... ...a que se conciba en esas personas... ...que a lo mejor nunca lo han pensado... ...nunca lo han necesitado... ...pero... ...o sea, inconscientemente todos, yo, yo me imagino... ...pero nadie ha entrado ahí a, a, a esa puerta... ...y decir, bueno, sí, ritmo, movimiento... En realidad sí es cierto, y todos somos eso, ¿no? Eh, el que camina y el que habla y el que se mueve está es eso. Claro. Y es la forma más, mm, ya iba a decir roots, <risa> la, la forma más Primitivo. rupestre de, de la música y el arte. Claro. Como el origen, ¿no? Claro, sí. De, de origen, ahorita que dije origen, ¿de ¿el violín a qué edad no empezaste a tocar? El violín a los 12. A los 12. Sí. Lo primero que, que tocaste como instrumento fue el violín. Fue la guitarra con mi abuelo, pero... Era severo y entonces yo así... No, es muy regañón y no quiero música, ¿no? Ya después mi mamá... como trabajaban mis papás los dos... Me mandaban a las clases de violín... Para que me entretuviera. Okay. Y este... Pues sí aprendí muy bien. Había un maestro que le decían copa. Y era... Tenía como 15 años el maestro... De violín. Buenísimo maestro. Muy este... ...pues yo tenía 12 y él como... ...no, me, mentira, él tenía como 18... ...sí... ...y, y pues creo que eso, eso fue lo que... ...lo que detonó en mí... ...el cariño por un instrumento... ...porque el, el, por el, la música ya había... ...mi mamá siempre ponía... ...pues... ...obras de... ...ponía mucho a, a Vivaldi... ...y ponía mucho a... ...también Mercedes Sosa y... ...Danza Ritual del Fuego... Popa, ...Pompa Circunstancia... Todas obras bien complejas, ¿no? Cuando yo era morro. Por eso la entendía, pero no, no sabía que podía tocar o algo así. Ya cuando en el violín, cuando eh, tomé el violín, y yo escogí el violín porque había, había para escoger, ¿no? Entonces mi papá, no, pues escoge un instrumento que te guste. Y no sé si fue mi mamá quien dijo, no, pues tú tienes cara de violinista. Y yo como ya nomás por, por agarrar algo, sí. Y muy atinado porque creo que sí, siempre he tenido más... Más en familiarización con un instrumento de cuerdas, los instrumentos de viento se me hacen súper complejos, todavía no entiendo cómo las formas de una trompeta o en realidad el mecanismo de un oboe por ejemplo, se me hace un mundo así como súper extraterrestre, la guitarra sí tiene más de, de lo acústico y, y es también percusión, entonces me sentí más acogido y pues el violín... Lo importante del de, de violín a esa edad es que no tiene los trastes que separan las notas en el brazo. Entonces, como tal, el violín no te está diciendo en dónde es cada nota. Está todo un, todo un panorama por descubrir. Por lo cual puedes tú llegar a notas que usualmente en un instrumento como el piano o la guitarra no hay, porque ya están determinadas las teclas de qué nota es. Y en el violín es como ir patinando en el contraste de la cuerda. Entonces, yo ahí fueron las primeras veces donde me di cuenta de, que de la afinación, por ejemplo. De, de, porque si te dicen en un piano, esto es mi, y tocan la nota, pues ya, ya sabes que eso es mi, y pues por siempre esa nota va a ser mi. En el violín obviamente es igual, pero con la opción de que tú si mueves un pelito el dedo para abajo, ya tienes una, una centésima, una milésima de tono, eh, ahí este, deliberando, ¿no? Entonces, eso te da una afinación tremenda, y eso lo agradezco mucho que lo pude aprender a, a los 12 años, porque ya a partir de ahí, pues mi, mi afinación o mi esquema de la afinación y de la armonía, ya estaban bien, bien cimentados, duró como dos años este curso de ...de violín y tocaba, tocaba en la orquesta de, de... la Ciudad de México. ¿En serio? Sí. Era el tercer violín en la orquesta, pero... ...pues aportaba. Oh, wow. ¿Y cuándo empezaste a cantar? Cantar, pues... ...me gustaba mucho... ...siempre... ...gritar con mis primos... ...y con mi hermano y... ...y cantábamos porque había un tío que siempre cantaba y... ...era más como canciones rancheras, todo esto. Pero... Pero sí me acuerdo que yo cantaba soli, solo. Mi abuelo era muy de chiflar y, y era carpintero. Entonces en el patio de la casa siempre había chiflidos. ir a finadón. Entonces, y ya yo de pronto le cantaba ahí de regreso ¿no? la rola que él estaba este, chiflando y así. Y ya la primera vez que empecé a hacer música con canción yo fu fue a los 16. Que ya le metí y me gustaba el bossa Nova y... Y, este, y me gustaban bandas de rock también, como, como Soda Stereo claro. el Bossa Nova de Joao Gilberto, Astrid Gilberto, Carlos Llobín, Chico Barque, Toquiño, Don toda una gama ahí que me, me, me mostró mi mamá, de hecho. Y empezaba a combinar así, empezaba a, a descubrir armonía. Creo que ya me fui mucho más por la armonía al resto de, de mi vida que por la pintura. Pero porque siento que en la armonía eh, sí tengo más... Eh, ...un aporte más genuino. En la pintura soy medio copión. <risa> si veo algo que me gusta, medio le copio. Y lo, me lo fusilo. ¿En la música no copias? No, en la música sí me gusta sorprenderme con mi con mi, con mis inercias musicales. Que eso es igual es como un reflejo nada más. O sea... Si lo ejercitas, sale ahí un reflejo, te da algo y lo que te hace sentir que lo estás en ese momento creando una nota que te gusta y, y después sigue y sigue. Y es un camino medio largo que si no acabas, te puedes seguir con una canción de 20 minutos. Y hay muchos músicos que lo han hecho, ¿no? Pero ahorita ya está más comercializada y la industria te pide estándares de tiempo, todo esto. Que no creo que esté tan chido, ¿no? Pero. Eh, pero sí hay mucha obra muy extensa y muy, muy interesante. Creo que es la, la quinta de Beethoven que dura veintipico claro. o el noveno movimiento. así Eran obras que debían durar ese, ese, ese tiempo porque si lo cortas pues es como partir un cuadro y, y no se sabe qué onda. Y creo que en la música justamente sí está más sistematizado y más este, monopolizado este... Este término, eh, porque en obra pictórica, mural, graffiti, eh, óleo, cuadro, pues tienes como más ¿no? la apertura de poderte mostrar. Pero en este caso sí hay un poquito más de, de pausa, te ponen más como, digo, para comercializar. Sí, para comercializar, ¿no? Estamos hablando de la industria. De la industria, totalmente, claro. totalmente. Oye, ahorita que estabas hablando, antes de movernos a hablar de la industria, tócanos algo, ¿no? Va. Justo va a tocar algo que hice para la industria. Sí. Sí, ándale, algo para la industria. No, en realidad no he hecho una canción tan larga. <risa> Nunca. <risa> Esto es Excelente Insomnio. Miradas inmortales acarician un segundo de mi vida. Se trata del recuerdo que vivimos y los paisajes son cortinas de ti. Desde entonces duermo mal porque pienso en inmortal? Todo el tiempo se rompió Excelente insomnio. Respuestas se pueden respirar Como el aire que se acerca rumores de que voy a volver, a volver, a volver, a volver. A volver. A volver, a volver Desde entonces despegar Aterriza mi ansiedad la respuesta se rompió, excelente insomnio y, y respuestas se pueden respirar. Como el aire que se acerca, rumores de que voy a volver. a all a I'm a be I'm Qué hermoso, güey. Guitarra de Fermín. Gracias, Fermín. Sí. Oye, no esperaba que, que fueras a tocar Excelente Insomnio así de... De, de una. De una. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué onda? Pues Ya estábamos muy intensos. Sí, estábamos muy intensos. ¿Te, te fuiste, ya, te fuiste directo al, al cierre del, del, del playlist, güey. Ándale. No, fuiste... Ahora, sí, exacto. Estamos, este... De la del fin para el principio como, como hay una teoría que dice que como somos parte de una explosión que algo, algo estaba bien y explotó no entonces creo que ya vamos de regreso o algo así no, no entendí muy bien esa teoría pero uh, wow a la explosión como en loop más bien, sí. No, como en, no. como el boomerang, haz de cuenta, de, de Instagram. Ok. Que, que, pero en millones de años. Claro. O sea, ya vamos de retache. Vale. Entonces, todo es... Sí, por eso cuando se cae algo, se destruye. No hay al revés. No hay, no existe... Ah, hay un chingo de vidrios ahí y se juntan y se hacen en una botella. O sea... Y esa parte nunca la han podido explicar nadie, ¿no? Como, ¿por qué no pasa eso? De, de algo está desarmado y se arma solito. Siempre, siempre es al revés, siempre tenemos las piezas y armamos algo. Sí. La creación es eso, ¿no? Creo... O sea, por ejemplo, el, el, el, el ejemplo de la botella que, que, que dije ahorita es, es, es creo que la, la oposición de esto. Porque una botella si se cae y se rompe, se, se desintegra, se hace mil pedazos. Pero no hay un efecto que haga lo contrario. No tenemos un efecto aquí que que de esos pedazos un día se junten y se salgan la botella que era antes, ¿no? Claro. Entonces, por eso es parte de nuestro destino como humanos. Siempre es como... Ah, la muerte, pues, no tiene solución porque ya pasó ahí a destruirse. O, exacto, alguna botella que se destruye ya mejor compras otra botella. No, esa ya no, sí. no va a funcionar. Ya no se va a volver a, a unir como estaba antes. Y eso sí es muy determinante en la vida, ¿no? Creo que es un juicio muy, muy, este... Severo también, ¿no? Para porque ya no hay vuelta de hoja cuando pasan esas cosas. No, ahorita que lo estás diciendo me da, creo que limita la forma de pensar, ¿no? Mm. Le da una un sentido de finitez. que si bien es cierto que así estamos viviendo, no necesariamente nuestra forma de crear o de pensar debería de ser de esa manera. Al final creo que el pensamiento colectivo se sí se conecta y sí le da un cierto sentido a la realidad en la que estamos viviendo. Sí, sí. Aparte sí moldea, ¿no? Un poquito y cambiarla, ¿qué pasaría si cambiamos, si todos Eso. cambiamos y muchos más cambiamos y pensamos al revés? Pues sí, creo que algunos lo hacen, pero en realidad mucha gente que le dicen locos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen otro esquema y y como no tienen seguidores o o no son gente que no son gente que a lo mejor apoye mucha gente, mmm, no están apoyados, por así decirlo, pues están orillados, ¿no? pero más bien porque a lo mejor hay gente que tiene o personas que tienen un punto de vista único de la vida y pues si no lo podemos entender pues ese es el riesgo que corre cada quien de, de plantear su, bueno de, de existir en su mundo no en que a veces yo creo que hay gente que piensa muy distinto pero para no entrar en detalle y nada pues ya mejor así como, como, como lo dicen que es al final y al cabo, si no se va a entender a veces de qué sirve estar eh, promoviéndolo como un como si tuviera sentido, ¿no? Si en realidad ya hay un esquema mundial, hay un esquema social eh, en diferentes etapas, ¿no? También, y tenemos en cuestión de política, pues igual, dos puntos muy distintos. La política llegó también aquí cuando no había antes y... Y pues sí, creo que parte de, de esta sociedad es un poco del miedo a otras dimensiones de pensamiento. Que justo... El sistema que ahorita, del que ahorita estabas hablando limita la forma de pensar. Nos dice ya cosas muy constructivistas en las que esto es así de esta manera, ya está comprobado, ya está dicho, ahí está, ¿no? Ahí exacto. ya no hay nada, ¿no? Esto está a, mil, a millones de años luz. Esto es día, noche, funciona de esta manera. Explicación. Explicación Ajá. científica, ¿no? Ajá. Eso no es cuestionable. Eso, exacto. Sí, muchas veces no es cuestionable. Y como ha sido... De años atrás Miles, ¿no? Y pues está cimentada de una manera Que ya casi es parte de nuestra naturaleza O sea, impuesta Y... Pues ya existimos ahí, ¿no? Bueno, como la vemos como parte de nuestra naturaleza No nos damos cuenta que está impuesta Sí, exacto ¿No? Te puede sí. sonar incluso extraño cuando le dices a alguien No, es que esto está impuesto no ¿Cómo, cómo me dices que está impuesto? Sí No te lo estás cuestionando Exacto, exacto, pero no parte de sí, entonces el cuestionamiento es lo más nutritivo, ¿no? Ya para como finiquitando el este el discurso que tenemos de de las cosas preguntarse es lo más nutritivo, ¿no? Para para y para todo hay mucha mucha también, por ejemplo, los animales luego no nos damos cuenta, pero son son los que más se cuestionan las cosas, ¿no? Por eso pueden tener un hábitat. En cambio, nosotros a veces nos aguantamos a estar en un lugar donde no deberíamos es estar a veces. Porque uno dice, no, yo soy de aquí, porque aquí nací, pero a lo mejor ni eres de ahí, ¿no? O haciendo cosas que no son para nada naturales, ¿no? Uh -huh. Para nada, para nada naturales. <risa> Puedes caminar. <risa> No quiere caminar, se hace mucho Oye, ruido, ¿no? Aparte, aparte era más ruido. Sí, era más ruido. <risa> ¿Tú hubieras caminado de puntitas con los dedos. Sí, creo que todo el peso cambió por la caja. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tanto, qué tanto, qué tanto te cuestionas las cosas? ¿Qué tanto te estás cuestionando como estos sistemas o estos órdenes normales? Mm. Y depende mucho de dónde esté porque aquí en la Ciudad de México no puedo cuestionarme muchas cosas. A veces eh, ya estoy en lo siguiente cuando ya pasaron cosas. y Me lo cuestiono ya en la noche, ya cuando voy a dormir. Eh, ¿Por qué así, por ejemplo, ah, se me olvidó algo y por qué se me olvidó? Pues no, no sé. ¿no? Ya Se me olvidó y ¿qué, te qué tenemos que hacer. Pero ha habido veces donde donde me exilio y me voy a, al campo y pues entonces ahí es cuando realmente no sé qué sería de mí si no hubiera hecho estas excursiones de largo de largo temporada este y hasta hubiera afectado yo creo en mi físico ¿no? De, de darte un tiempo para pensar eh, para para Sí, para cuestionarte todas las cosas que, que a veces no podemos Por, por cuestiones de, de movimiento de ciudad, ¿no? También Y pues esa, esos momentos a veces llegan en la noche Cuando ya también estás cansado Y le das le das la razón a veces a, a hipótesis Que a lo mejor no son las que deberían, ¿no? Y podrías pensar en un momento en el que estás entero para pensar Pero bueno, si me cuestiono poco aquí cuando me cuestiono más estoy un poco más aislado. Okay. Pero en general, pues en general sí sí sí me cuestiono. Sí te cuestionas. Sí es curioso. Te pregunto porque bueno, eh, ahorita que mencionas eh, del DF y viajar y excursiones. Eres una persona que viaja mucho. Me parece interesante que no vives necesariamente dentro de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿no? No, vives, no vives dentro del monstruo. Entonces eso cambia radicalmente el ecosistema en el que respiras, en el uh -huh. que te levantas, en el que todo. Eh, digo esto porque Pepe vive así como un poquito a las afueras de la a ciudad. A las, afueras, ¿no? de la ¿Las ciudad? afueras de la ciudad. Eh, en Cuajimalpa. En Cuajimalpa, exacto. Entonces eh, eso... ...cambia, creo, la forma en la que te nutres... ...y en la que te afecta el, el, el entorno... ...y al mismo tiempo es una persona que ha viajado mucho... ...que ha pasado largos temporadas en Canadá... ...platícame un poquito de esto... ...y más que nada, platícame cómo sientes que eso ha cambiado... ...tu percepción del mundo... ...tu, tu, tu ser... ...y eh, pues tu arte, tu música. Justamente para la, para la música es que... Que me, ...que me enseña todo esto... ...viajar visualmente... Eh, pues conocer ¿no? a, otros, a otros de nuestros hermanos humanos en otro hábitat y mezclarte en ese hábitat pues ya es ya es reconocer también reconocerte tú también como ser humano y saber cua, que tú también eres muy especial para otros lugares ¿no? eh, y, y sí pues al campo me gusta por la naturaleza eh, sí soy una persona que, que, que mucho de árboles, de, de tierra, eso me hace sentir en casa. Eh, el olor, por ejemplo, de, de, de que hay animales cerca, o sea, ya sea caballo o a perros, gatos, lo que sea. ¿no? Que se vea que hay una presencia no humana también, me sienta mucho en casa. Y, y pues eso es, es lo que también ha dado como estos descansos que he tomado también que a lo mejor también son descansos en cuanto a mi trabajo como músico porque no muchas veces es que tenga creación en estos momentos pero más bien son como así como para descansar y, y no tener que darle muchas vueltas a, al asunto no también eh, he tenido también momentos donde no hay creación solamente y ni tampoco tanto pensar porque me acuerdo que que cuando yo era más chico y me ponía a pensar en la, en la existencia y, y todas estas cuando, cuando nos da la pubertad así que no sabes ni quién eres, me cansaba, me agotaba esto de pensar en que somos un grano de arena, no no somos exactamente como muy grandes en el cosmos y en el universo y en lo que haya, no, no ni sabemos qué hay. Cuando, cuando, en el, cuando en el campo o así, haciendo cositas de ranchito o ayudando a una sembradía o algo así. Ah, es como que, ah, sí, sí, todo bien. Ahí estamos aquí vivos y el verde es el, nuestro color de vida y, y el agua es nuestro azul. Y, y ya como que le doy la forma ¿no? a las cosas. Y creo que la, la parte de esto es ser simple y, y, y también darle esa importancia a cuando algo ya, ya está simple ahí. ...te lo está dando todo... ...como un... ...como una mosca que pasa y... ...pues no significa a lo mejor... ...otra cosa, ¿no? Lo literal también es muy, muy bueno... ...creo, a veces... ...entonces esos momentos me los tomo para eso... ...y ya aquí en la ciudad... ...creo que ah, pues está bien loco, ¿no? ...la ciudad, o sea, ves, ves todo... Y, ...y... ...pues está... Eh, ...tienes la gama... ...para tú crear y hacer de todo también con el background este, de, con, con todo este antecedente tuyo de poderes de poder estar en el bosque y estar disfrutando y el cielo y ver las estrellas y todo esto, ¿no? Entonces por eso creo que empecé a viajar, por, por sentirme y ver el cielo de otro lado y ver gente que habla otro idioma, eh, cambiar de escenario y cambiar de... De, cuando despiertas sales a la tienda en otro país y pues ya automáticamente al, otros hablan otro idioma y, y pues bueno, también y siempre consigo la manera de que no de que lo pueda yo hacer económico, ¿no? así también y for, afortunadamente tengo amigos que les gusta lo mismo y cuando estoy en otro lugar ah, pues mira, vente acá, a quedar acá en la casa de tal y, y pues qué bueno que ...que me ha pasado eso... ...por suerte... ...aunque pues... ...obviamente quiero ir a otros países... ...y a otros lugares... ...que no tengo esto... ...entonces sí tengo que planear más... ...y... ...y, y viajarlo de una manera más planeada... ...pero... ...para eso es... ...yo creo... ...para eso hago el viaje también... La teoría del orden... ...y el desorden... Sí, ah, o sea que... ...así se llama... ...lo que estábamos diciendo ahorita... ...sí... ...pero no... ...yo decía que vamos para de regreso... ...pero no vamos de regreso... No vamos ...de, de hecho, regreso vamos... ...para allá todavía... ...sí o sea... ...lo que habíamos dicho es... ...la teoría del orden y el desorden... El Big Bang uh -huh. y está todo como regresando a ese punto, más no. Más no, más todavía es, todo se rige por esa ley, se, de del orden al desorden. De la explosión se van haciendo... Uh -huh. Múltiples, sí se, se, se destroza, ¿no? Nosotros somos unas partículas en ese en esa línea, uh -huh. ¿no? Y aquí y en nuestro ambiente igual existe lo de la botella, que es es otro, y está pasando el Big Bang ahí también, o sea, sí. se rompe y se destruyó. Y ya en cada pedacito de, de, de, de vidrio va a pasar algún mundo. Claro. O varios. O varios, o muchos, sí. ¿No? O sea, sí, sí, seis, sí. No, pues. Ahora, en ese, en esa. En, en todo ese viaje y forma de pensar, ¿qué tanto depositas como algo de eso en la música? En la. Sí, en la letra me gusta que, que sea así. ¿Sí? Sí, que sea. Que no, no siempre sea una historia. De hecho, no no hay historias en mi, en mi repertorio. Son ideas? ideas, más bien. Sí, sí, sí. Sí, sí que era lo que lo que, lo que lo que escuchaba. O sea, hay cosas ahí en las que creo que conectan, ¿no? Incluso hay frases entre diferentes eh, canciones que sí. medio están relacionadas o todo medio te invita a, no sé, escapar, a despertar, a vivir. Sí, discurso abierto para que también se interprete, ¿no? De la, de la manera que que alguien quiera, que cada quien quiera. Justo lo que estabas diciendo hace ratito, de, de que no sea todo impuesto, impuesto, como una canción que te dice un relato, ¿no? Que, bueno, a veces es muy importante porque te cuenta parte de historia, ¿no? Pu puede ser. Pero sí, a mí me gusta más las, la abstracción en cuanto a frases y... Obviamente que sí, en, en este estilo que es canción, ¿no? Pues que sí tengan un, una rima y que que comparta una con otra y todo esto, pero pero sí que sea un poquito abierto y más experimental también. ¿Podemos escuchar algo así? Claro. Bueno, pero déjame acordar cuál como cuál puede ser. Ah, ya, ya tengo una. Sí, a huevo. Casi no la incluyo en, en mis shows en vivo Pero me gustan bueno Se llama Jardín Botánico mm, Puedes hincarte en el fondo En el fondo Ok Puedes hincarte en el fondo De la felicidad el espacio me absorbió Para ser amistad traslucida Con hierbas de olor Mi carreta me llevó A pastar los recuerdos Únicos Por favor Dura más mm -hmm. oh, mm. Quiero rescatar Mi vida de la realidad Por casualidad Estoy en un jardín Botánico Británico Musical De una abstracta, ¿no? sí. Me encanta, me encanta. Bro. De hecho, bueno, no, o sea, la armonía no es tan abstracta, pero la tenía, ve, no, no es broma, eh. Ah, va, va, Aquí eh. la tenía Bien. jardín botánico porque me encanta, Bien. ¿sabes? Ah, es, Rescatar sí, sí, sí. mi vida de la realidad, ¿sabes? Eso, eso. Rescatar. Decíamos mi vida eso, de eso de ¿no? Justamente. Es como... me encanta, sí, okay. sí. ¿No? ¿Qué es, sí, ¿qué, de, ¿Por qué pensaste en esa canción? Pues decíamos esto de rescatar de la realidad para no, porque a veces sí hay que rescatar en lugar de, ah, voy a, sabes, ya es como es inminente, ¿no? Creo que ahorita, sobre todo, es inminente, es real. Creo que la inmediatez, ¿no? La, la, la, la tecnología y todo esto, creo que ya hasta nos estamos cansando de escucharlo, escucharlo, escucharlo. Sí. Ya es una, ya es una, es una cosa muy real y tenemos que, que desconectarnos de eso. Estuve escuchando, hice mi tarea, estuve escuchando la música, que te prometo que como quiera la escucho, pero la estuve escuchando y tuve, dice así como mis, mis, las canciones, unas que me llamaban mucho la atención, y justo, <ríe> Jardín Bo bueno, naturalmente, Excelente Insomnio estaba hasta el final, porque hasta el final estaba acostumbrado a escucharla. Claro. Eh, y Jardín Botánico la tenía porque si sí era una cosa que digo, ¿por qué? ¿Por qué no la he escuchado en vivo? ¿Por qué no la tocas? ¿Por qué? ¿Qué onda, güey? está pues. Ya lo voy a decir Porque a veces me equivoco en la guitarra Ok y la, cuando, O sea, el fraseo de la letra Se me mezcla con lo de la guitarra Entonces ahí tengo que ensayar más la, Esta rola y todo Porque sí, o sea, sí Tiene razón de que De que es como deep y todo Y, y te, te deja en un trance Entonces muchas veces O sea, hay toquines, en, por ejemplo, ahorita no Que, que la, la pude tocar ...sin mucho así que, que me que se me fuera... ...pero a veces ya en otros shows... ...estás pensando en otras cosas... ...y no sé, tiene que ser un momento así bien chido... ...para que para que la toque, ¿no? A, a veces... Eh, ...el público también tiene que estar como más... ...para escuchar ese tipo de rolas y así... ...y todo... ...pero pero pues es una de mis favoritas, de hecho. ¿No sientes que de pronto también es importante como impactar al público con algunas canciones sí. que las escuchen, sí, ¿sabes? siento que ese consejo es muy... Gracias. Porque, no, es que esta, esta canción es creo que es muy poderosa, es muy honesta, tiene este factor que te hace cuestionarte un poco cosas, se acaba y dices... Oh, ¿Cómo estuvo eso? Cuestionarme, rescatarme. Todo eso que creo que, que sí, tiene que escucharla tiene que escucharla más gente. Y bueno, tienes estos dos setups, ¿no? El setup solista y el setup full band. Sí. Que en full band ha de sonar... Ajá, exacto. Pues ahí, por ejemplo, estamos preparando para algunos shows de que esta rola... Es, bueno, obviamente está bien chida acústica porque así nació y todo. Pero... Con moduladores y con y con sintetizadores también oh, tiene una dualidad muy muy rica, la neta. Y aparte está chido porque así se podría... Yo nada más me podría concentrar en cantarla claro. y creo que eso le daría... Le, la, la, la pondría en un, en un núcleo, así una, una esferita, ¿no? Y podríamos estar adentro de la rola. Exacto. Construir toda una atmósfera con sí, ella. Sí, exacto. Estaría, eso estaría chido. Sí, estaría eso Es buenísimo. lo que quiero preparar para próximos... ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como solo o como full band? Mm, ay, me, me encantan las dos. Eh, solo solo es muy cómodo. Tienes el control, en realidad, de, de todo. Pero como soy bien llamero, o sea, a mí me encanta llamear con gente. este, Que hay tambor y yo toco el tambor y tú así haces sonidos y así. Pues siempre tocar con banda me, ya, me baña, me... me me, me purifica un chingo. huevo. Wow. Sí. Oye, el, el jardín botánico es, es, es esto, ¿no? ¿O qué? Exacto. Aquí estamos en el jardín botánico. Este es el jardín botánico. Sí. Sí, ese jardín botánico que todos deberíamos tener en nuestra casa. Sí. Hay que tener más plantas. ¿Tienes plantas? Sí. ¿Eres de plantas? Soy de muchas plantas. Sí, ¿no? Sí. Pues, tengo fornios, hiedra azul. Oh, wow. Este, cactáceas. Mm, ¿Cuál otro tenemos? tenemos este un bonsai ah, aparte tenemos un árbol ahora un arbolito sí Órale. es increíble cómo las plantas si se sienten cómodas pff, se, se dan ¿no? no reaccionan a ti realmente eh. te hablan y a mí me encanta tocarles de pronto eh, tocarles las las sabes acariciarlas tocarles las mm. claro, sí. las hojas y todo es es hermoso sí sí sí, sí. sí. creciste siempre con plantas Sí, muchas plantas. Ok. Mis tías, crecí con, okay. con, con, con vi, tres viejitas okay. que eran de plantas... Cañoncísimo. Sí, de hecho, yo era el chamaco que le, que, así, con, que el, con el balón le daba sus. sus no. pasos al... claro, sí, yo igual, igual, a las, a las de mi abuela. Sí, sí, sí, de sí. morro hacia a esas plantas que, así, aquí podría haber una portería. Más <risa> bien, esos son los postes de las porterías. Simón, ¿no? Las macetas <risa> son los postes de la portería. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Oye, futbolero, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Juegas fútbol? Me encanta el fútbol. ¿Sí? Jugarlo. No verlo. No verlo. Porque... Órale. Siento que yo quisiera estar jugando. Claro. ¿En algún momento fuiste, ibas a ser pro o algo? Okay. Sí, estuve en, en la tercera división. No. Pero muy poquito, la verdad. Nada, <risa> no, para futbolista no tenía madera. No no tenía guante, poca este, resistencia, ¿cómo uh -huh. se dice? Poca con no, condición buena, pero no resistía un partido completo, por ejemplo. Ya. Yeah. No he sido tan resistente. ¿De qué jugabas? De, de defensa primero, primero primero de portero y después de defensa y al último ya que era ya como como me cómo se dice me hice el argucho me pues ya delantero para claro. cabecear porque para era cabecear. de los más altos de de esa generación pero ya después ves que otros se hacen más altos entonces y ya más en, en tercera división hay unos enormes jugaste de fútbol en Cuba sí en Cuba que fuimos a grabar el video de la canción bueno no fuimos a eso pero ahí lo grabamos sí eh, de cuál canción de La Canción, se llama La Canción. De La Canción. De La Canción. porque Pues el estribillo dice La Canción, entonces. Sí, sí. Y, y sí, jugamos en Cuba, en Casablanca, que es una islita aparte de Cuba, desde donde se ve La Habana, ¿no? Entonces, pues, un paisaje hermoso para jugar fútbol, ¿no? Eh, que volteas sí, y es el mar y, y La Habana y el Capitolio de, de fondo. No. Y este... Lo más chistoso de jugar allá creo que fue los comentarios de los cubanos, ¿no? Cuando están jugando fútbol. Tienen, <risas> tienen esa magia de ser pelados cayendo bien y ser... No, pelados no, más bien ser sinceros, ¿no? Ser sinceros y, y no calentarse. Y, y así. Y como va, y así te dicen las cosas. ¿no? ¿Qué se decían? Pues... Había uno que se creía Messi, ¿no? Y, y él decía que ah, no me gusta estar en un equipo de mongos. <risa> y a todos sus compas del equipo les decía que eran unos mongos y así. Entonces yo me imagino, después del partido, si se van a... pues Yo me imagino que se van juntos, ¿no? Claro. Así por ahí a, a, a chilear. Y este güey ya les había dicho que eran unos mongos. Ya les había metido faltas a sus propios compas. O sea, en el partido se lo tomaban bien en serio. Y pues sí, y parte del video, pues estamos ahí jugando fútbol. En La Habana Sí, me encanta el fútbol Sí, sí, sí ¿Y um, en Canadá? Ah, en Canadá mucho fútbol también Porque estuve, estuve en Canadá varios meses Y ya van varias veces que voy este La suerte de tener un amigo de allá que, que me ha invitado desde hace un chingo de tiempo Y siempre que voy a visitar a sus papás y tal no Pero pues ya se, se ha hecho parte de mis de mi rumbos Canadá, voy mucho, visito muchísimo y hay muy, canchas muy bonitas de fútbol muy cuidadas y está muy organizado, es, es otra parte del fútbol ya, se juntan como justo a la ciudad en donde voy es Montreal, una ciudad multicultural eh, de un país que ha recibido más inmigrantes que, que creo que cualquier otro en estos últimos años pues te encuentras de que está el barrio musulmán y el barrio judío y el barrio portugués de los años 50 de los años 40 cuando fue la primera oleada de, de, de inmigrantes italianos portugueses, ¿no? Y es, es, creo que es una ciudad que me ha nutrido muchísimo en ese aspecto, de, de conocer un buen de culturas, eh, aprender un poquito de algunos idiomas, ¿no?, o entender por lo menos, ah, este es este idioma, o ya reconocer cuál es el ruso eh, y no es el de Kazajstán ¿no? Que está justo abajo o así. Eh, pues estando allá y conociendo amigos de allá y ayudando a gente de allá a, tra a trabajar, he ayudado carpinteros a trabajar, he ayudado a mucha gente ahí como que a, pues por nomás estar ahí este, chileando y todo, y he conocido mucha gente que también me ha ayudado mucho en la, en, en, en la obra musical, ¿no? Eh, aterrizar muchas ideas y sobre todo a, a conocer gente de, de la escena musical que, que creo que tiene muy buena, creo que está prosperando esta parte de, de hacer música libre, ¿no? el freestyle, el lo-fi, el no meterte a un, no pagar por un eh, estudio que a lo mejor pues, tu música no lo requiere, ¿no? Eh, si a lo mejor necesitas grabar con tu celular ¿no? y, y así sacar material y, y que a la, y a la gente le va a gustar porque obviamente hay gente que, que necesita esto. no. Esto me ha dado Montreal, este, justo ya vamos para allá, otra vez voy a estar allá en Montreal, no sé si voy a tener algunas presentaciones pero hay en puerta algo también y pues seguir creando, preparar nueva, nuevo material también, me, me imagino que eh, voy a tener chance de grabar algunas cosas para este año eh, quiero hacer un EP y bueno quiero tener dos nuevos EPs uno acústico y otro más experimental eh, entonces pues sí gracias a, a estar en movimiento y, e ir a Canadá y jugar fútbol en, en Canadá que nos desviamos del fútbol pero allá justo como es una una mmm, como Meca de los. De, de, de multicultural. Pues hay el, el Colombia contra Túnez, ¿no? En, en una canchita. Y hasta se uniforman a veces y, y se ve profesional y. Pues eso me encantó. Yo estaba en el equipo de los colombianos. Entonces, este. Una vez que. Una vez que, el, que no dio un buen pase, pues. Así, no, es que ese güey, no mames. Que Todos son como lo, somos, somos colombianos, güey. Ese güey se está poniendo la playera. <risa> <risa> claro. Nos desviamos, pero no, porque como quiera te iba, te iba... Te quería preguntar, ¿cómo es... ¿Cómo es estar... ...haciendo música en Canadá? ¿Y cómo es la comparativa acá con México? ¿Cómo mm. te va en eso? En hacerla... Pues sí, tengo un poquito más de tiempo. Eh... ...y más calma y todo... Pues, ...salen cosas distintas ¿no? que estar acá... ...y... ...siento que hay... ...más... Eh, ...más espacios... ...espacios... ...lo que pasa es que ahí sí es como... ...hay muchos venues... ...y hay no tantas bandas... ...o sea... M ...más bien está muy equilibrado eso... ...y aquí creo que pues como... ...en México, en el DF... Venues hay, bueno, la ciudad es enorme, ¿no? Pero como que todo se concentra en algunos venues, ¿no? Por, porque les dan una importancia más más alta. Y hay pues, millones de bandas, millones de proyectos y es un mundo. Entonces creo que sí, eso es lo, lo, lo distinto. Que allá sí se siente más, por ejemplo, para tener un show lo puedes buquear sin problema de, de tres semanas atrás o dos. Y aquí a veces ya están llenos los show, los, los para buquear un show dos, tres meses, ¿no? Que bueno, eso ya se hace cargo la, las empresas de booking, pero hablando de ese contexto también, eh, esa es la diferencia. Y en el modo de crear música en Montreal, eh, pues me sale más lo mexicano, creo. Me sale más lo, lo, lo latinoamericano en, mi, en mis composiciones. Por, por este asunto de extrañar, ¿no? A veces. Eh, de, de extrañar acá y todo. Y a la familia y todas esas cosas. Porque te digo que a veces me voy de a seis meses y así. Entonces. Sí, eso. Eso saca más de mí como. Ah, el orgullo de, de, de, de, de, del idioma y todo eso. Pero sin embargo, como también estoy hablando con gente en inglés y aprendiendo francés. Pues también como escucho otras, otras, otra música de, de muchos lugares justo ahí tuve un amigo hindú, que puta me enseñó música hindú que yo no sabía que, que existía ¿no? ahí, o sea porque ¿qué haces si quieres escuchar música hindú? pues sí, investigas y todo muchos vamos a, a YouTube muchos has, no sé, Google y eso ¿no? pero ya que te lo enseña alguien, ah mira esa es de mi región y todo esto eh me abrió así bueno ya música hindú y empecé a también indagar y todo este esta, este rollo eh, en eso canadá me, me, me satisface mucho y en méxico eh, pues como estoy aquí en mi, en mi lugar de confort me siento cómodo para componer también tienes o sea, que es igual de difícil el costo a uh, ser un artista musical de estar creando Sí. Sí, lo, lo encuentro igual. Sí, verdad. Sí, igual en todos lados de que he ido. Sí, por ejemplo. Y hay lugares donde no, no se ve a, a simple. A primera instancia la escena de una. De un, la escena de un o un movimiento artístico, una corriente. Como en el caso de Marruecos, de Chef Schauen, que fui. Y ahí no había. Pues había artesanía, pero. ...muy turística... En el, en, el, ...en el lugar donde fuimos... ...y no... ...o sea la música no... ...en los restaurantes no, no era como que hubiera músicos... ...¿sabes? Y entonces... A ...vivir como ese tipo de cosas... Ah, ...me hace pensar que... ...que aquí hay una fuerte escena... ...pero pues como hay sobrepoblación también... ...pues hay ese problemita de... pues ...a veces no hay espacio... Y luego la gente le da mucha importancia, creo, a un solo evento o a un solo. ¿No? A un solo artista, a lo mejor. Que, que, que esa importancia te la manejan con. con este ¿Cómo se dice? Publicidad, muchas veces. Con los medios. ¿no? Con los, medios, con los sí. medios. O sea, al final, ¿qué te iba a decir? Al final, creo que esa tendencia o esas modas o ese tal, sí, todavía sí está muy marcado, cuando menos en la cuestión de las masas, o del grueso de la población por, por los medios. Exacto. Por lo que está en la primera plana, por lo que todavía se escucha en loop en la radio, que es sí. impresionante ir a algunos lugares sí, sí, sí, y sí. escuchar que todavía sigan con el playlist que parece ah. del 2010 o Exacto. del 2005 o del aparte, 2000. ¿Cuántas rolas te, te gusta que tengas ese playlist? Claro. ¿A lo mucho, unas mil? No, si escuchas la misma estación durante todo un día, le escuchas la misma canción mínimo unas tres veces. Sí, ándale, sí. Eso es. Sí Creo que eso es. No tan limpio, porque justo es vicio. Pero ahí también es la industria, ¿no? Lo que decías claro. hace rato es la industria. La industria es un gran monstruo sí. que controla esos intereses y controla... Pues, o o no, no controla, pero trata de marcar trata de, ¿no? sí. esas tendencias. Sí, sí, justo. Y nunca he sido, por ejemplo, eh, desde Morro no no era presa de esto. ¿No eras de cosas muy comerciales? No era mucho de escuchar el radio de la estación. Más órale. así. Este. Nunca fui tampoco de, de la tele. Así. De, de, no me clavé nunca en eso. ¿En tu casa no veían mucha no tele? No veían mucho. Y por lo que mencionabas hace rato, la música que por ejemplo escuchabas con tus papás, con tu mamá. Pues era música muy chingona de autores. Sí. intérpretes de mucha calidad, con mucho fondo. Por en mi mamá. El contenido por tu mamá. Por mi mamá. Mi papá no escuchaba casi música. A él le gustaba pues, el piporro y claro y así más de risa todo como más más para enfiestar claro tradicional mexicana Ajá, obvio si sí, obvio así, así era como que ah no esa rola claro este eh, los lelutier pues están bien cabrones no sí pero pero mi jefa así se clavaba más en eso y por lo tanto no me daba tiempo a mí también de escuchar radio y esas y noticias como que las noticias escuchadas prefería leerlas no para para no sé tenía tener un un, un otro esquema, otro más bien otro otra visión de las cosas porque luego el, también justamente el amarillismo que, que hay te hace pensar, te, te entra en una realidad ¿no? Pues de entrada te pone en una cierta paranoia y en un estado de constante Exacto. desconfianza porque hay este miedo sí. que te está como persiguiendo ¿no? y primero eso... dan las malas noticias sí, ¿no? y, sí. y luego ¡ay! Ah, nuestro, esto es nuestro nuestro sección de buenas noticias sí. como que deberían ser las noticias y ya Ahora, tampoco veían mucha tele, ¿no? Dices. No, Los Simpsons. Sí, como... Pero eso ya es más grande, de más morrito, grande, de morrito. Sí. De morrito veía caricaturas. Sí. Caricaturas. Sí, veía caricaturas. Y cine. Cine, no tan cineastas mis papás. Ok. Eh, pero pues últimamente me he juntado con amigos a los que les gusta el cine y que han estudiado cine. Claro. Me han enseñado muchas cosas que, que me han impactado, como David Lynch o si Tarantino me gusta ese tipo de cine como ni sé cómo se le dice a este cine de natural born killer Ok y sabes me gusta ese tipo de de, de, de cine medio con comedia pero no sé así más humor negro opaco sí y un poco de violencia ajá un poquillo pero también violencia que tiene un colorido no no ¿Sí? está tan muy pop sí está pop sí está pop está pop Oye, no, te pregunto todo eso porque me parece interesante, creo que sí tiene mucho que ver en, en la visión y en la apertura y en las ganas de cuestionarte o de como de descubrir esa concepción o esa, esa no concepción, esa materialización que se te va haciendo desde, desde chiquito, ¿no? Si te estás muy afectado por la televisión, la radio, esas cosas y desa desapegado de otras, creo que sí di di directamente te, te impacta para ser... ...o no ser Exacto. de una manera... no ...reconocer Exacto. o no reconocer... ...un sistema... ...encontrar o no encontrar las bases... ...de un adoctrinamiento que puede haber... ...en el entre la forma en la que te entretienen... ...en la forma en la que te educan... ¿no? ...en la forma en la que te alimentan... ...como todo eso... ...creo que eso sí está ligado directamente... ...a cómo estás eh, creciendo desde chiquito... no cómo, te, cómo, ...cómo vienes de tus papás... ...de tu casa, de Exacto. todo eso... ...de la escuela... ...sí, no, pues... ...ahí es con, como te fueron armando... ...y, y bueno... ¿Fuiste la carrera? ¿Fuiste una carrera? ¿La carrera musical? solo claro. la carrera musical? Solo, solo hice, sí, composición Claro. Después de la prepa Sí. Pero ¿Cómo te sentías en la escuela? Nunca era tan de escuela así, no, no me latía tanto Bueno, en realidad lo, Ahora me late lo que antes no me latía O sea, claro. como métodos de investigación Esa materia antes para mí no No tenía importancia y Ni matemáticas, ¿no? Así, ¿no? No era bueno en eso pero igual nunca voy a ser tan bueno en eso, ¿no? Pero, pero porque me gustan otras cosas. Por ejemplo, si estudiara una carrera, estudiaría eh, diseño de interiores, que es algo muy visual, o historia del arte, ¿no? Que es algo con lo que me identifico de inmediato. Y, el, y, y eso es algo que, que es un trabajo, a lo mejor pues puedes freelancear, ¿no? Y todo. Y el salón de clases a mí siempre me ha dado la impresión de, ah, estoy encerrado aquí, ¿no? No, a veces sí el maestro que pues no tienes clic con el maestro y no claro. pones atención. Y otras clases que eran bien chidas también, ¿no? Pero sí, que ya dependía más de la personalidad de cada, cada eh, maestro, creo, sí. y demás, ¿no? A mí siempre me causaba, no sé, siempre tuve como un poquito de conflicto con la estructura como ¿De tal, escuela? De la, de la sí. escuela, un poquito me causaba así un poco de conflicto, no sé, tener que estar sentado como todo ese tiempo y... No sé, me causaba un poco de conflicto. Que de Pero, pronto, o sea, la te... verdad, sí me viajo en la cosa de… hay una cierta preparación para que vayas y te sientes en un escritorio y trabajes Exacto. muchas horas y respondas a un timbre que te da permiso de ir a consumir un algo, tener permiso de ser libre 15, 20 minutos y regresar y de nuevo… Siento que un poquito en esa estructura Encuentro cosas que me causaban conflicto Ahorita ahorita creo que lo puedo vocalizar de esa manera De chico, pues creo que eran conflictos Muy diferentes con mis papás o así Exacto eh, Hubo reflejos en las calificaciones ¿No? Okay. Este, Pero ya ahorita creo que Sí, lo encuentro un poco más de sentido a eso Porque sí, esas estructuras de sí. pronto No sí, esos, Los sistemas educativos a veces no se adaptan ¿no? A todos los estudiantes Ahorita ya hay muchas más opciones, creo Uf, Eso está bien chido Sí bueno, y, y eso hubiera estado chido, por ejemplo, para nosotros. Incluso el. <risa> Quizás sí. Sí, ¿no? O quizá. No, ay sí. <risa> dime, dime de la canción. Dime de la canción. ¿Qué onda con. con la, canción la canción? Es una rola vieja. Como de hace unos siete años. Sí. Y no lo hice. La canción no es. no es alguien, sino que en realidad. Eh, Puedes ser tú mismo La, la canción te, te Puedes estar hablando a ti mismo en esa, en esa rola Porque habla de de Cuando encuentras uh, Rima entre, entre tú y tú mismo O tú y otra persona también Cuando hay afinidad Entre tú y tú mismo Sí. Claro. Porque a veces Nosotros no estamos tan Tan cómodos con nosotros mismos No a veces como que esa es eso, también. Y también se puede interpretar como para otra persona totalmente. ¿no? Tiene algo de eso, algo, a lo mejor alguna frase. frase. Eh, ahí ya no es tanto, tan abstracta la, la, la, la letra. Tiene todo un sentido, va... Hay mucho amor, va ¿no? Hay mucho amor, sí. Medio también cursi, también, en algún momento. Pero, este... Y la guitarra... También fue un descubrimiento armónico que, que fue cómodo a mis oídos desde el primer momento en que lo escuché y creo que estaba afinando la guitarra, entonces so, salió esto del principio posteriormente lo acompañé con acordes afines a, a la armonía que más a lo mejor un poquito más predecible pero una predicción que me gusta a mí, que, que, que, ah, que ya sabes que va a venir algo ah, es esto, así ah, era eso, pero qué, qué bueno que fue eso no eh, a mí me pasó eso con, con la canción ¿Te pasa seguido que te sorprendas en el proceso creativo? Sí, muy seguido. Por eso es, Creo que por eso no he hecho tantas canciones, porque cuando realmente me sorprendo es cuando agarro esa, esa tonalidad o ese beat o ese group. Eh, entonces, no, no intento de que no me pase mucho estarme impresionando porque no quiero que se me haga un hábito después. Que todo me parezca que está bien chido. Me gusta ser un poco más picky en ese aspecto. Como que, ah, eso sí está chido, pero igual tampoco me mató, ¿no? Otra cosa que más me, me, me llegue. Saco ese, haz de cuenta, saco el kiff de, de mis rolas. Sacas el, el kiff kif kif de, de tus mi... rolas. <risa> <Sí>. No, hombre. <risa> el kiff de tus el, rolas. De, eso, en la Destillation. A, eso hay que convertirlo en una canción o ser, en un, algo, ser. ¿eh? Sí, hago El bueno. kiff. No, me encantó. Ya. Hay, ya quien, hay que, hay, hay, hay, cada quien tiene que hacer su research sobre esa sobre esa frase. ¿No? Claro, pues, qué? pues eso fue la canción, yo creo, también. Hay otras rolas que no, no, tanto son este, este, concentrado, pero también ayudan porque son muy livianitas, muy agradables, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? De esas? ¿De las que son más agradables? Sí. O, ¿O de todas mis rolas? Las dos. De las que son más livianitas... Que a lo mejor no era así... De hecho era un cotorreo esa rola. Pero pues es... Es linda me parece. Eh, la hice con Susa hace como... Dos, un mes. Un mes, ¿no? ya hasta la grabamos y todo. Eh, y y de, mi, de todas mis rolas... La favorita es... Para escucharla, eh, mandala. Sí, para escucharla. Un fue un momento muy especial porque fue bien lo fi de verdad. Y yo ni sabía que el lo fi estaba en un despunte como tal, ¿no? Como. Que a lo mejor hay, hay cosas que no son tan lo fi, pero es el target que ya se le dio. Y yo ni estaba tan consciente de que había toda esta corriente pero pues me tocó tener un micro nomás y así empezar y todo, pero dije yo quiero crear una atmósfera también y una profundidad, ¿no? entonces grabé varias cosas, hice samplers, todo esto, lo mandé a mezclar, lo, lo mandé a, a todo esto y pues es, salió Mandala, que para mí es un viaje bien low fi bien, bien chido, bien leve. Eh, Sí, muy, muy caribeño. Me gusta no saber en dónde estoy. Sí, exacto. No, me Mandala. gusta no saber en dónde estoy. Sí. <risa> Estamos... No como... sé si me gusta, pero bueno, eso dice la rola. <risa> <risa> ya después... Repensé, pero... Está chida la frase, pero... Pero a veces... Si lo ves de una manera, ¿no? Claro. De otra manera, pues no mames. Es una locura no saber en dónde estás. Justo soñé que no sabía en dónde estaba anoche y estuvo súper denso así por, porque por, porque yo quería hablarle a mi familia ¿no? yo quería que supieran dónde yo estaba entonces también como me gusta no saber a dónde estoy estás perdido pero estás chilling entonces es una combinación bien que te la da el alcohol así <risa> no pasó? bueno podría podría hacer eso pero ¿qué pasó en el sueño? ah en mi sueño yo estaba en un lugar donde no había leyes, no había, o sea, me, me intentaron apuñalar y, y hasta me y hasta me, me rozó el, el, el cuchillo y me pegó en el hueso del hombro y me dolían mi sueño, entonces pues eso fue lo que más me impresionó, porque, entonces yo dije no, no estoy soñando, ¿no? porque el dolor y esto, y la preocupación, ¿no? Y, me acuerdo que quería ir al metro y no podía entrar al vagón por ninguna circunstancia estaba bloqueado ese acceso no sabía si era por una escalera o por otra no estaba bien perdido y pues había gente que me quería hacer daño en ese sueño eh, este cuate que me, que me quiso apuñalar para robarme y entonces yo lo agarré de las muñecas y dije no pues entonces Si. Puta, me gustaría saber ahorita si es un sueño esto no porque si yo me lo he hecho ...en defensa propia... <risa> ...y ya después ya... me ...le di una patada... ...me eché a correr... ...y me fui al, al vagón... ...y otra vez... ...no, este, este vagón no va... ...y no sé qué... Otro, ...otra traba... ...no pude entrar al vagón... ...y ya me fui... ...escalé por unas... ...este... ...favelas... ...como... ...como favelas... ...pero... ...pintadas de color bonito... ...pero sí se sentía peligro... ...y al final estaban... ...una comunidad... ...de gente de la India... ...refugiados en México... Meditando, y les dije: Este, ay, no, necesito agua, y necesito hablarle a mis papás, y necesito, échenme la mano, ¿no? Y una señora que era la cara de una señora que yo conocía, que se llama Baza que ella es de, ¿de dónde es ella? De Sri Lanka, de Sri Lanka. y pues justo, mira, eran hindús estos cuates, y ella me dice: Ah, es que yo hablo español, no, no te preocupes, así, este, tráiganle agua y todo, ¿no? Y me desperté. Y aparte, pues es que estuve enfermo hace poquito del estómago. Entonces yo creo que también algo así no me dejaba, ¿no? Dormir chido. Pero ese sueño sí. Y fue hoy, o sea... Por eso lo tengo tan fresco. Porque fue hoy ese sueño. Wow. Tremendo. Y, se lo, y me desperté en la noche y todo. Y luego vol volví a soñar un poco de eso después. Pero ya no tan, tan heavy, la verdad. Ya más como casi. En sí, la noche me sientes? da mucho miedo cuando, cuando pasa eso. No sé. A mucha gente nos pasa, ¿no? Que... Da miedo, así el, el, el, te despiertas y está todo, me, todo de miedo el, el panorama, ¿no? Pero luego ya la, la mañana siguiente está el solecito y como que ya no importa. ¿Y cómo estás? Ya bien, de, del sueño ya bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú? Yo, de que me enfermé hace poquito, no tan bien, la verdad. He sentido que la salud, ahorita estoy sacando lo que me hizo daño, que, que fue un un champiñón pero también no, no tomé medicinas la verdad dejé que pasara lo que tenía que pasar porque sabía que era una intoxicación entonces pues eso sale sudando y sale pues sacándolo este y ahorita ya un poquito mejor pero sí no, tuve días muy muy difíciles, di un show antier, no el domingo eh, en, en estado de de, de zombie casi casi porque no comí este deseché todo y en el show así pues ya ves que siempre un show así es como que te gene, te rasgan te rasca te rasga energía te, no también tú das pero pues sí te, te, te impacta y pues ya di el show que fue cuando estuve con Gretsch que cantamos la rola que, que hicimos juntos que es una rola que está en su disco se llama este mm. Mm, estado natural la cantamos ahí y todo, estuvo chido el show, pero sí te digo, salud, estoy un poquito pálido. Es que esa es una pieza mexicana que está en un poema de Delfín Sánchez Juárez que tiene mi papá. Que Delfín Sánchez Juárez es un poema, un poeta charro. Y, este, y esta rol es, está en un poema, pero nunca he sabido el nombre de la pieza original. Entonces la recordé para, o sea, dije como ya yo la tengo que, que improvisar para cuando exista una aplicación como Chazam. Pero de que, ah, si ¿sí te acuerdas de una rola. Y creo que hay una, ¿no? Sí, un compa me pasó un link. Vale. Porque dije, ¿cuál es esa rola? Y sí publiqué, que quiero saber el nombre, ¿no? Porque es como los poemas que se han perdido. que por, Como ya no nos acordamos. Y me, y, y me impresiona que no he conocido una persona que, que me diga, ah, es esta rola, ¿sabes? Y lo externo bastante. Así en pláticas con compas y todo. Se busca. Entonces, exacto. Se busca porque es una pieza de origen de nuestros orígenes y es esa que tocaste justo. Uh -huh. Es algo como Porque es un Y se vuelve a todo. Es como un valsecito es así Es un balsecito, sí, es un balsecito. Igual revolucionario, ¿no? Puede ser Tiene, creo que sí, ¿no? Todo, me remontó, ¿no? me remontó, ahí, ahí sentí el ferrocarril pasar Ándale, <risa> me cayó un poquito de... de, de el organillero polvo, Sí, y los chamas. justo, justo Corriendo ahí no, El balón, no, bonito, la meseta, ¿no? la maceta, no a la maceta, Qué bonito no. eso de los niños <risa> jugando con los pinches Balones y... En la tierra ¿Te cambiarías a vivir en la ciudad? Eh, sí, me cambiaré a vivir en la ciudad. Sí, aquí en la Ciudad de México me gusta un chingo. La Ciudad de México está chingona. Está bien chida, sí. sí. Me encanta. Aparte, la bici, yo, me gusta mucho andar en bici y aquí se puede andar en bici. Claro. Se puede muy bien. Eh, hay muchas zonas que me gustan de, de, de la ciudad. Hay mucho verde, que creo que eso es un paro. Hoy oh, sí, ¿eh? Sí. Mucho, mucho verde. Amigos que vienen, no me imaginaba. Que se habla de que hay una, es una ciudad muy contaminada. No me imaginaba que fuera tan verde. Sí. Y de pronto es interesante ver que ese verde son milenarios, ¿sabes? Muchos de estos eh, eh, sí. seres, árboles, tienen añales, añales de estar sí. aquí en la ciudad. Sí. De ser los vecinos, de haber visto tantas cosas. Y lo sientes, de verdad lo sientes. Está, es, creo que es parte de esa carga positiva que tiene la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Te pasó, ¿no? A ti cuando llegaste, yo me imagino. Sí, totalmente. Me pasó cuando llegué. Yo venía de Monterrey, que Monterrey pues es una ciudad completamente de concreto, industrializada, okay. hermosa, pero pues muy diferente. Y sí, eso me impactó, me impactó mucho. Y los últimos años que he estado, que he estado en, en Nueva York, Nueva York es una ciudad impresionante, pero sí también me parece que está muy rodeada de concreto y plástico y es algo que acá... No a ese grado, siento que en la Ciudad de México no estamos a ese grado todavía, entonces sí tenemos aquí un factor orgánico, natural, que se siente también en la vibra de la gente, claro. que creo que es diferente y muy único. Sí, yo nunca he ido a Monterrey, pero soy justo, no tiene tantos, tantos árboles. No. Tiene okay. un parque chingoncísimo, okay. eh, muchos, pero no, no no se caracteriza tanto por eso. Y sobre todo ahorita, los últimos años, ha sufrido, ha sufrido muchísimo eso. de contaminación. Entonces ahorita ah. es muy gris el, el cielo por estar rodeado y básicamente ahí como en medio de sí. cerros, pues todo se, se encapsula ahí, está fuerte. Pero yo creo que sí, si, por ejemplo, en el, aquí en la Ciudad de México, un día, si hacemos una convocatoria de... Vamos a limpiar este aire, güey. Así, ya. Claro. Ya, si no, si no lo limpiamos mm -hmm. neta. Ok, y, y, y entonces, mira, cuando se limpie ese aire, porque yo me acuerdo cuando era más chico, no, más bien, yo tenía como seis años. Desde mi casa, que es en, en, en ese entonces, en Coajimalpa, que es hacia las afueras de la ciudad, rumbo a Tolucas de cuenta, se veía el Popo y el Istacihuatl. Desde mi casa. Que esos dos están. ...del otro lado de la ciudad... ...para el poniente... ...y se veía totalmente... ...o sea, perfecto, ¿no? Cuando yo me iba a la primaria... Eh, ...sí había edificios... ...y se veían también, era lo, era lo increíble... ...que se veían el cerro del de, de Chiquihuite... ...el cerro, los cerros de aledaños... ...el de San Miguel, el cerro... ...las tres mesetas que hay... ...que están en los libros de Quinto, creo, esas... ...haz de cuenta que estabas viendo esa postal... Y ahorita estamos cegados de eso, ¿no? Entonces, si un día se hace de verdad algo que, es que cure esto, vamos a tener un panorama. Y aparte, como lo hemos estado creando sin ver el, el otro horizonte que hay, eh, pues ahora va a ser súper contrastante porque tenemos dos volcanes, tenemos toda esta estructura eh, de edificios y todo, todo, que también están chidos, y aparte, muchos cerros, ¿no? Ahí nos daríamos cuenta de dónde estamos viviendo. En un valle súper lindo. En un valle, definitivamente en un valle. Que de pronto... Bueno, eso es una iniciativa que tendríamos que, que tenerla todos. Pero sí sí, sí es posible limpiar la ciudad. Como sí si es posible limpiar otras ciudades. Que, que limpiar Monterrey. Es una cuestión de una conciencia, y de una comunicación. Que sí deberíamos de, de realmente actuar en ella. Sí, totalmente. Y, y tiene que ser también pronto. Porque... Pues ah, por ejemplo yo sí quiero ver eso no claro yo sí quiero ver otra vez ese, esos volcanes y ver imagínate ver la torre mayor y luego el volcán atrás no está, wow. está loco está loco sí o la torre latino y creo que para allá están los volcanes justamente eh, y la nieve por ejemplo nunca la vemos desde aquí imposible imposible ver la nieve pero hay nieve cerca está en el nevado de Toluca, el nevado. está están los estos dos volcanes que siempre están nevados Ahí tendremos una postal de, de México tremenda. Viva. Eres muy de muy de outdoors, ¿no? Sí. Muy de andar en el campo y sí, así. Ve, ver el el amanecer, el atardecer. Eso siempre me ha, me ha curado. Oye, eh, ahorita que estabas diciéndolo de las medicinas, porque estamos hablando de la naturaleza, ¿no te gusta tampoco tomar medicinas? No, no tomas medicinas. No, este. Eso es... Mmm, como... Eh, muy nuevo... Porque yo antes... Sí... Desde morro... Claro. Si me enfermaba... Me, ya me dan medicina... Y claro. Tengo tíos doctores... Así entonces... Como... Tíos dentistas... Que... Ah no... Pues dale tal cosa... Y se le quita el dolor... ¿No? Pero... Y pues ahí no lo sientes... ¿No? Para ti es normal... Cuando... Niño... Pero ahorita... Ya he intentado no... no pues meter químicos... ¿No? No... No dejar que... Que algo que no existía... ...llega en tu cuerpo... ...de la nada, ¿no? Por algo que sí existía... ...que son enfermedades, ¿no? También... ...y tu cuerpo también creo que tiene... ...todo para sanar... ...estas leves cosas, obviamente... ...ya después gracias a que hay... ...cosas como trasplantes y así... ...pues se han hecho milagros... ...y está bien chido también... ...pero... Para, para estar sano, no no no uso medicinas. De nada. Sí, de pronto nos, es, es común acostumbrarse a tomar aspirina, ¿no? Estás tomando sí, mucho, mucho aspirina y mucha aspirina. Sí, sí, sí, yo sí. también yo también crecí tomando medicinas así normal y también. El mejoralito y, no claro, sé qué y antiflu, lo que sea, ¿no? Porque también te acostumbras a tener gripa y a tener alergias o sí. a tener cosas que eso creo que también. Eh, yo justo igual tengo poco tiempo que también no dejé. ...de tomar medicina si no claro. se llega a una situación alergias? muy extrema. No, pero fíjate, yo crecí teniendo alergias. Eh, y me acostumbré a tener alergias y tenía alergias cada determinado tiempo. Alergia, alergia, alergia. Dejé de tomar leche y algunos lácteos, eh, quitarlos y se me desapareció la alergia. Entonces, no, no me hice estudios ni nada, pero ahora ya no me da alergia. Ya no ah, tengo okay. la misma, esta reacción al polvo y demás que tenía antes. Entonces hay cosas y conectadas psicosomático, ¿no? claro. Entonces... y conectadas también a cosas que vienen en, en la comida sabes, químicos y componentes y detonantes que vienen en la comida, en la leche, en los lácteos en la carne, claro. en todas esas cosas vienen componentes ya, ya que viene se todo. detonan sí, por el ambiente, que se detonan por el alcohol, que se detonan por el tipo de agua por el claro. plástico, por muchas cosas citas es dependiente también y luego ya necesitas la, la aspirina para esto y... para dormir sabes, o el dolor de cabeza sí, es normal mundo, la, la aspirina es como muy muy común Dime de, de la comida. ¿Cuándo dejaste de comer carne? Dejé... Pescatariano. Porque porque me, me, me enfermé una vez. O sea, de, de hace tanto tiempo que no me enfermaba. Nunca fui enfermizo. Pero una vez hace... 2017 fue el final de 2017. Diciembre. Me enfermé de, de la garganta tremendamente. Y me prescribieron mal. Porque fui a un doctor así muy... ...muy similar... ...y... ...y ya... ...pues me, me, me prescribieron mal... ...entonces eso hizo que el virus creciera... no ...ya después era un dolor tremendo... ...y tuve que ir a, al hospital... ...y me operaron... ...y desde ese momento... ...mi dieta como era blanda por todo esto... ...y así... ...pues tomé la decisión de no... ...comer carne... ...aunque no sé si hice bien porque me estaba recuperando... ...de algo... ...de una operación, ¿no? Pero igual desde chico... ...yo era el que yo prefería... Así cuenta. ...te en el plato de ensalada y carne... ...y primero me comía la ensalada... ...tuve más esa conexión... ...aunque sí comía carne... ...y siempre que, que estás... Este, ...que sales a un bar o así... ...ya después quieres unos tacos y así... Claro. ...y aparte pues aquí están bien chidos los tacos y todo, ¿no? Pero también por, est por, esta, por este lado de protesta... Eh, ...de protesta en contra de, de la industria... Y, del, y del, del no amor que le tienen a la tierra ¿no? De la ausencia de todo esto respeto Yo también decidí dar un, dar un mensaje Entonces sí lo hice por eso también Para que cuando me digan que por qué es No lo hago porque no deba comer carne Porque me gusta la carne y somos carnívoros también Pero pues una protesta también en contra de eso y es y es grande también porque y bueno importante porque pues sí ha representado un cambio en mi en mi sistema y en mi organismo sí te has sentido diferente sí cosas buenas y también malas claro. o sea me siento más vulnerable ¿no? antes era más enérgica mi, mi forma de ser también yo era yo me, ahora hablo hasta más lento creo antes era más me tomaba las cosas personales a, a, a veces Algún comentario que se dijo Lo atribuye a lo de la carne Porque a lo mejor dejó de, de, de Fluir en mí un cierto Tipo de, de Morder, ¿sabes? En este sentido de querer Agredir, agredir perdón Como yo creo También, no sé y, y, mal, y en mal Y en bien porque Porque me siento fluido Si me dijeran de qué color eres, Ahorita soy color menta ¿no? Antes podría haber sido un, un morado o un... que no, ni es mi favorito ni es el que más me gusta, pero era el color que más me, yo me sentía, ¿no? Eh, más liviano en, en muchas cuestiones. Por eso, por eso lo hice. Y este, pero también no dejé el pez por lo mismo de, de no mal pasar mi, mi sistema que ya estaba pues enganchado en, en un ritmo que era que sí comía carne, por lo menos una vez por semana o dos por semana. no Porque pues, siempre hay lentejas, pero tiene chorizo. O, ah, bueno, está bien. Y lo que sea, no que tiene ahí un poco de carne, pues sí, sí lo hacía. A lo mejor hasta a diario. En esta, en esta conciencia que tienes de, de ver, de ver la, la comida, el mundo, algunos sistemas puestos en, en lugar... ¿Dónde, ¿Hasta dónde te ves? ¿Hasta dónde te, te gustaría llegar? ¿Hasta dónde es como tu meta de ser? ¿Qué tipo de, de humano? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de habitante del, del plano? Mm. En, en Sí, porque aquí aquí cuando cuando a veces pensaba yo ¿De qué sirve ser algo, no? Si, si de todos modos, ¿quién ha hecho un cambio, no? En esta, en esta posición un poquito más recatada y más mm, negativa, ¿no? Pero también, eh, pues, pues no, no pienso hacer algo por la humanidad, sino por, más bien por el universo que me rodea primero. Eso es lo que quiero lograr. Y también creo que ni 100 años que, que, que vivamos son suficientes para poder hacer... Tantas cosas a veces que uno quiere hacer para el, para el universo, ¿no? para el mundo, por, por lo menos, ¿no? Pero pero sí, sí, sí me gustaría, por ejemplo, a mí yo me veo eh, no, no forzando mi, mi, mi cuerpo para un trabajo, para, para que alguien viva mejor que yo, por ejemplo, ¿no? O, o no. O, o, o, o pues más bien creando siempre, siempre creando y conociendo a mucha gente que lo haga también. Creo que ese es mi camino y también llegar a muchos más lugares, siempre tocando en, en los foros que sean. La verdad, eso obviamente es, es lindo cuando, cuando está bien armado un, un, un evento, un show y pues te siente súper cómodo para plantear un setup, un, un set con más, eh, con más miembros de, de, de una banda, o musicalizar algo grande me gustaría también. Pero en realidad para, para yo hacer crear música, hay muchos, muchos lugares en los que yo me sentiría cómodo. Todo esto que dices de en dónde, en dónde te ves, es como... creo que es como viajando, creando y como conectando con otra gente por la música o por viajar o todo ¿no? y sí. creo que volvemos a, a cómo era movimiento eh, ritmo, sí, ritmo y armonía, y armonía. ¿no? ese o movimiento Hoy, que bien, es cabrón. el viajar crear ver, que sería mismo. que el ritmo a lo mejor y la armonía que sería conectar conectar con gente, y o viceversa y además, compartir jugar, con gente compartir con gente sí Sí, siempre quiero hacer eso, la neta. Que en compartir, siempre estás colaborando también, ¿no? Siempre estás como colaborando con otra gente en otros proyectos. Tienes uh -huh. este, estas colaboraciones, ahorita lo que mencionabas, con Gretsch. Colaboración con Gretsch, colaboración en con... Montreal. Tengo, en Montreal tengo un proyecto de, de experimento sonoro. Dime más. Y es y es a base de samplers de cualquier tipo de sonido. Pero... Yo, obviamente es súper experimental, pero sí... Eh, Sí, sí para bailar. Bueno, para danzarlo, para vibrarlo en ese en ese terreno, ¿no? Para eso también. No sé si para una fiesta, pero sí es para si sí es para que tú lo puedas vibrar y todo esto. Y no no está bien, no está todavía grabado. Hay que hay que hacerlo, pero este lo quiero hacer, quiero, quiero colaborar con artistas locales de Montreal, hay uno que me interesa, un buen que se llama Uli Ulysse de Lesant y él, pues ya es, es nuestro compa, bueno es compa de una amiga, nos lo presentó y nos invitó a su casa escuchamos ahí música a él, él le gusta ser eh, industrial y análogo y, y esto, entonces quiero compartir con, con este tipo de de escena local, montrealense, que está bien chida, este y creo que aquí también hay mucho, mucho y aquí ya de, lo haces también mucho, ¿no? Ya yo, haces no, colaboraciones, ya haces canciones, ajá, sí, pero no estoy tan en el nicho de, de esta parte aquí. Ya. Yeah. Este, también porque para se necesita otro tipo de instrumentos, y, y este pues allá tengo unos y luego hay que traerlos para acá, y no muchas veces lo hago. Pero pues también son proyectos que poco a poco se van dando, y siempre hay idea, entonces ya hay que llegar a aterrizarlo. Ya en el momento de, de planear un set para, para un en vivo, pues sí, ya hay, ya hay que trabajar un poco más. Pero, pero sí estamos boceteando mucha mucho material eh, auditivo y sí. Y canciones también. Bueno, para Pepe Muciño, que es mi proyecto como más. Eh, el que me representa más al, al público enseguida. Pepe Musiño. Sí. ¿Dónde, te, ¿Dónde estás encontrando inspiración ahorita? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué te está levantando de la cama? Eh, Otros artistas que escucho. Uh -huh. Digo así... Crea, como que... Crea, me gusta la creatividad también cuando yo la forzo un poco cuando yo digo, ay quiero, quiero que se me, quiero que ahorita se me ocurra algo chido, ¿no? Y, y hacerlo. Y sentarme a tocar, a improvisar. Este me mueve mucho me mueve mucho eh, canción de. de. de. Ah, ¿cómo se dice? no es protesta, es para, para crear conciencia, exacto, para crear conciencia me gustaría tener un contenido también eh, a lo mejor no no, no no me siento tan cómodo de cómo lo voy a hablar en la canción pero a lo mejor es un soundtrack y, y le vamos a hacer un, y vamos a hacer en un video algo que que, que, que dé conciencia ¿no? también ¿qué tipo de conciencia? pues esta conciencia de, de de no deshumanizarnos de de respetar y y aceptar ...a todos como sean... Eh, de, de, de, ...de... ...de... sentarnos un poco también... ...relajarnos... ...que sea relajación también... Eh, ...pues sí, una conciencia nutritiva... ...curativa también, ¿no? Y... ...y pues esencial también... ...creo que lo encuentro esencial... ...y eso es como la, la huellita que si puedo dejar... ...dejaría... ...en, en mi material siempre siempre lo contemplo sí aunque también ya por la parte de de abos para hacer lana y todo esto si hay que vender una canción a un artista pues lo, nos, nos esforzamos un poco se hace y, y se manda no creo que se tiene que balancear se ¿no? tiene hay que balancear sí. hay que hacer las cosas por la lana para que la lana te sí. dé la, la, el espacio de respirar y de crear claro. por ti mismo y de hacer conciencia sí ...aunque a veces no digas... ...ah, oh, me siento tan orgulloso de este, de, de esta rola... ...pero pues... ...también, mira... El, ...es nutritivo igual de, de, de alguna manera... ...ceder... ...ante... ...por respeto también a la gente que también trabaja... ...y todo esto, ¿no? que se gana el, el, el dinero... ...pues ganárselo de esta manera... ...también está chido, ¿no? Y, y si hay que vender una rola... ...o si hay que hacer... ...un, un, un evento, un... ...y bueno, conciertos que chido también... Pero, sinceramente, en la escena, y todos sabemos que. Pues tienes que hacer muchos conciertos. O de, haberle dedicado un gran, gran trabajo de publicidad y todo. Para llegar a cobrar a veces cantidades que, que ya te van a dejar de. Que ya, que, que ya vas a poder vivir. Muy plenamente, ¿no? Dando uno, dos, tres shows. ¿No? Eso depende a otras cosas. Pero. Pero sí creo quiero creo que sea una música que igual relaje, que creo que también se puede vender, comercializar para, para que sea mi, mi entrada y, y pues lograr, lograr ese balance que dices, que es muy importante. Me gusta, me gusta lo que dices de crear conciencia, de poner música y crear espacios en los que se haga conciencia. ...creo que ahí es donde, donde coincidimos... ...donde a nosotros nos motiva... ...y también de ahí viene mucho de crear este, este espacio... ...porque sí, nos hace falta conectar... ...y crear, sí. crear conciencia. Eso creo que es lo principal. Sí. no Podemos vivir en la calle... ...pero siempre con este honor... De, ...de ser unas personas conscientes... ...unas personas alegres... ...y si no quieres ser alegre, ser respetuoso. Amorosas. Amor ajá, y, sí. y, y, y aceptar... ¿no? Y, ...y no meterte... ...y, y cuidar el espacio... Cuando se, se pide, ¿no? No interferir tanto. Ya después, ya, y todo lo demás está también chido. Que es, bueno, ganar la lana, todo. Y, pero por principio ese, ese, ese tipo de valores estaría chido que nos, nos, nos rigieran un poco más como sociedad. Hay sociedades que, que, pues, tienen eso, ¿no? Todavía. La mexicana yo creo que lo tiene también. Pero también somos muy distraídos, ¿no? Eh, pero, pero por ejemplo te... hay unas bien salvajes por ejemplo los, los esquimales ¿no? que son muy fríos sí viven en paz por así decirlo pero no hay esta calidez ¿no? por ejemplo y el respeto de también ah es un humano le está doliendo algo sí ¿no? no ahí es como que sí frío y no importa mucho ¿para qué somos más cálidos? más sí. <risa> oye me encanta me encanta que tenerte aquí eh Creo que es muy importante seguir conectando, seguir creando, seguir haciendo conciencia. Gracias. y Hermano, a ti. Antes de decirte gracias y todo, creo que deberíamos de dejar y desaparecer de este espacio con música, con menos. algo, ¿no? Ya ni, sé si, ya ni sé si decir mandala o si decir algo más, lo que sientas, más bien lo que tú te sientas. Creo que con eso deberíamos de, de despedirnos, solo para dejar... La conversación abierta porque hay que seguir platicando y creando. Ok. Bueno, no sé si mandala. Libby, Libby estaría chido. Uf, sí. Nunca la toco tampoco. A, claro que sí. Va. Y aparte, este, pues habla de esto que estábamos diciendo. Entonces, también. No, pues ahí está. ¿Qué más? Nada más que decir. Muchas gracias, Pepe. Gracias, hermano. A ti. <música> Thank mm -hmm. you. Nunca la tocaba, nunca la tocaba, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? no la tocas? Esta... es que las últimas fechas que he tenido han sido acústicas y esta me gusta cómo se escucha con la, la, la banda completa. Más bien en el... es como que siempre tienes que escoger, si te vas a tocar 20 minutos, las que más te sientes cómodo y hay otras rolas que son 100% acústicas, entonces siempre las pongo eh, por un principio cuando es un show acústico. Este... y los últimos que, que fueron... So fueron acústicos, entonces pues no la toqué bien, pero y justo esta, esta palabra libi significa liviano así años blancos se parecen a un, a un column a a un montón de hierba suelta un trago fresco de solvente mm, para conservar la fiesta Pero más allá De lo normal Los pájaros se van Volando llenos de felicidad Para respetar Para respirar La tierra déjame plantar sueños ¿Qué? que se quedan en la eternidad. cielo que se mueve, que algo quiere decir, no importa si me dejan aquí, hace calor, mm -hmm. vamos Allá de lo normal, los pájaros se van volando llenos de felicidad. Ah. Para respetar la tierra déjame plantar los sueños que se quedan en la eternidad. Wow. <risa> Parece me fue una... Pero quedó chido lo que quedó. Ya quedó. Ay, sí. Qué bonito. Amigo. Hermano. No, hermano. Muchas wow. gracias, por, gracias por esto, que está hermoso. De verdad, gracias. Sí, gracias, de verdad. Estuvo demasiado, demasiado chingón. Sí, de qué inspiración, qué bonita música. Hay que seguir. Gracias. gracias. De verdad, tú... Pf, fue un ratote y se me fue. Rapidísimo. ¿Eh?